Mira si llega a ser resistente el EPDM, o sea que no lo pincha ni de coña. Bueno, vamos a ver, lo puede pinchar, pero que, fíjate la, la prueba que vamos a hacer, si tú tienes esto con, la, mucho con los, tiempos, los eh, años, lo pam, pam, pam, pam, pero de primeras... Esto es si te cae algo de punta, si te cae algo de punta lo has seguro. Y luego si tienes un, un, una pincheta de estas... Si le